Hoy aprenderemos Filipenses capítulo 3 versículos 13 y 14 No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto.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 al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús.